Queremos cómo encontrar el momento de una fuerza con respecto a un eje. En el siguiente ejercicio, determine el momento resultante que hay de las fuerzas que se muestran en la figura A con respecto al eje X, al eje Y y al eje Z. Hay que tener en cuenta primero tres apartados. En el primer apartado, la ecuación del momento con respecto a un eje, donde mostramos una única diferencia con la ecuación del momento regular, donde en esta. Aparece un vector unitario lambda. Este vector unitario lambda representará la dirección que va a tener dicho vector con respecto al vector R. Y luego el producto cruz de la distancia perpendicular del vector R por o cruz el vector fuerza. En el segundo apartado tendríamos que algo muy importante a resaltar, ya que un vector paralelo a cualquiera de los ejes. Nos representa un vector unitario en dicho eje, el cual en el vector x, o sea, en el eje x sería el vector unitario y, en el eje y, el vector y, el vector unitario j, y así con el vector z, el vector unitario k. En el tercer apartado representamos que el sentido de un vector o la dirección de un vector nos dirá el signo con el que estaremos trabajando en dicho problema, ya que. Si un vector está en el sentido opuesto a la dirección positiva del eje X, se representará con un signo negativo, así con el eje Y y con el eje Z. Es decir, si sería con el opuesto de X menos Y, el opuesto de Z menos K y el opuesto de Y menos J. Luego, en la figura que representamos para dicho problema, vemos que actúan tres fuerzas sobre un mismo cuerpo. En el punto A actuó una fuerza de 60 libras fuerzas, en el punto B una segunda fuerza de 50 libras fuerzas y en el punto C una tercera fuerza de 40 libras fuerzas. Ahora pasaremos a resolver o calcular cada uno de los momentos. Para este momento 1, lo primero que tenemos que hacer es encontrar un vector posición, es decir, el vector posición R1, donde tomaremos en cuenta los puntos A y el origen para encontrar las componentes de dicho vector, esto se encuentra haciendo la sustracción o demostración de cómo calcular un vector, donde al calcularnos nos da que las componentes de dicho vector son 0 en i, 2 en j y 2 en k, es decir este vector no tiene componentes en el eje x. Segundo es encontrar el vector fuerza, este vector fuerza como es paralelo al eje Y, solamente tendrá una sola componente que sería correspondiente al vector unitario J. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que el punto de aplicación de las fuerzas que nos da la figura viene representando una dirección negativa a dicho eje. Por ende, el sentido del vector será negativo. Aquí tenemos representado el vector menos 60J libra fuerza para representar el vector fuerza 1. Luego procedemos a realizar el producto cruz de dichos vectores. Esto ya es con el método de los cofactores, donde se multiplican cada uno de los determinantes que se sacan de esa matriz 3 por 3, tapando así la columna de las y y la fila de la y, teniendo así un determinante más pequeño, donde nos demostraría las multiplicaciones de cómo sacar determinantes es decir, 2 por 0 menos menos 60 por 2 repetimos este proceso con cada una de las determinantes que salen por el método de los cofactores y determinamos las componentes de dicho momento donde aquí los vemos 120i menos 0j más 0k es decir, este momento solamente tiene componentes en el eje x, que sería aquí representando 120 y libras fuerzas por pies recordando siempre las unidades de dicho momento ya que estas son newton unidad de fuerza por metro unidad de longitud en este caso para este problema libra fuerza por pies ahora para calcular el momento 2 repetimos el mismo proceso que el momento anterior hay que tener en cuenta que se puede simplificar el cálculo de dicho vector siendo así el vector posición porque Estamos trabajando con el origen de dicho sistema. Es decir, sus componentes serán obviamente 0I, 0J y 0K. Entonces, para simplificar dicho vector, se puede simplemente tomar las componentes del segundo punto, es decir, el punto B, para calcular esa posición. Entonces tendríamos que las componentes del segundo vector posición que estaremos trabajando serían menos 3i, menos 2j y más 2k. Ahora, para calcular el vector fuerza, es decir, el vector f2, aplicamos lo mismo que aplicamos en el ejercicio anterior. Primero vemos a qué eje es paralelo dicha fuerza. Vemos que la fuerza 2 es aplicada paralela al eje z, es decir, solamente tendrá componentes en dicho eje, es decir, k. Ahora, como la fuerza viene aplicada en el sentido negativo de ese eje, se trabajará con el signo negativo. Es decir, el vector queda representado por menos 50 libras fuerza K unitario. Ahora procedemos a realizar el producto cruz, que nos da como resultado las componentes del momento 2, que serían 100I menos 150J, recordando así las unidades de momento. Fuerza por longitud, aquí, libra fuerza por pies. Ahora, para calcular el tercer momento, es decir, el último momento que calcularemos para este problema, buscamos, como ya hemos venido haciendo, el último vector posición, es decir, el vector posición R3, que tendrá componentes 0 I menos 2J más 2K. Recordando el truco que ya les he enseñado, que es, cuando trabajamos con el origen y otro punto, Colocamos simplemente las componentes del segundo punto, es decir, en este caso, el punto C. Ahora, el vector fuerza viene siendo menos 40 libras fuerza y unitario. Recordamos que cuando un vector es paralelo a uno de los ejes, es decir, el eje X, Z o Y, tendrá solamente una componente en dicho vector, como es paralelo al eje X, Da componentes y ahora el sentido que aplica esta fuerza es negativo, por ende el signo negativo en dicho vector y en su componente. Venimos a realizar el producto cruz que nos da como resultado el vector momentum 3, que viene siendo con componentes menos 80 j más 80 k libra fuerza por pies. Por último. Al obtener todos los momentos, tenemos que realizar la sumatoria de dichos momentos que hemos calculado. Es decir, sumar las componentes con componentes similares de cada uno de los vectores momentos. Es decir, en este caso, 120 más 100, siendo la componente ni, más menos 150 menos 80j más 80k. Recordando que como eh, los momentos anteriores no han tenido componentes en k, solamente queda el de un solo momento. 80k. A realizar la suma, obtenemos el siguiente vector: 220i menos 230 j más 80k libras fuerzas por pie. Y así representamos las componentes de dicho vector: siendo eh, el momento con respecto al eje y menos 230 libras fuerzas por pie, según z, 80 libras fuerzas por pie. Y según X, 220 libras-fuerzas por pie. Con esto, concluimos este ejercicio.